aquí a un artista de Fernando, de Jesús Castaño, Bernardo de Jesús Castaño Castaño, sí que trabaja aquí en la playa blanca de Barú mire, vamos a estar el, el dueño de este artífice del Titanic, vea a llevarlo a... vende dulce, papitas eso pesa como cuántos kilos Bernardo 50 kilos 50 kilos, vea ah. Tenaz, entonces aquí pueden preguntar cuando vengan a Playa Blanca ¿no? Por Bernardo, ¿todo el día está Bernardo? Todos los días Ya, uy, fue más Playa Blanca, Isla de Barú, para que la venga y la goces tú viene, ¿Todos usted? los días vienen ¿De dónde viene de Ibagué, saludos allá a los Ibagreños y tolimenses Playa Blanca, Isla de Barú, para todos los de Ibagué, Tolima cuando usted llega aquí a Playa Blanca siempre se anima un saludo para toda la gente de y Ibarrileños y el Colima. todos los solimenses para que usted cuando llega a a Playa Blanca cuando me ven siempre se vence y a los argentinos vea los argentinos vean los argentinos, vean. Los argentinos saludos pero los argentinos un saludo especial aquí para toda la gente de argentina que cuando llega a Playa Blanca siempre le fascina. Ahí le una tuyita, vea. Muy bien, verdad, no? Gracias. La verdad es que esto es increíble. No, gracias a ustedes y a tu mismo que siempre me dan algo, voluntad y salud para trabajar siempre. ¿Cuánto venden el día? Se vende los días, como estén los días. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto ha vendido? Bueno, hoy, hoy no ha pasado todavía los 100 mil pesos. Sí. Hay días buenos, no me, no me, me gusta bien. porque usted se goza lo que hace, sí, se no. divierte, divertir, no, uno no, el turismo hay que se divierte. Bueno, pero usted hizo unas lecciones ahorita, vamos ahí. en el ejército, Armada Nacional, Armada Nacional. ¿Vay? que pongas los calzones y siempre te va a callo. ¿Y vive en Cartagena o ¿vale? No, estoy aquí en, en Playa Blanca, estoy aquí ahora en el, en el parqueadero. ¿Tienes familia? Sí, la familia mía toda está en el Atlántico, también mi esposa, también mis hijos, están mis hospitales. ¿Cómo así sí. Explíqueme ahí, usted vive aquí, en no? Sí, con mi esposa tuve una niña, con una superparto tuve tres Usted está aquí, pero solo. ¿Solo? ¿En cada solo, de amor? Pues, solo solo problemas. Estoy sin problemas, estoy libre como el viento. Bueno, <risa> la verdad, no, me alegra estoy porque... Estoy poniéndole la vida al turismo y alegrando a la gente y al turismo de Playa Blanca, Isla de Barujo. Bueno, lo puede ver. Esto lo puede ver por ahí pavor días, Pavo Roca TV, en una, mi canal de YouTube. Ah, bueno. La verdad no, es la que... La puede, sí. sí, claro. Sí, lo... eh, que grabar en eh, no Es no no mi documental. Rechazo. ¿sí? Pero YouTube también lo puede ver. ¿Ah? En mi canal, YouTube. Sí, por favor, En YouTube está ingenios para vender dulces en la playa. Ah, bueno, ahí, ahí está YouTube. Porque ah, bueno. YouTube me, me he grabado y tengo muchos documentales en YouTube y nunca me ha colaborado con nada, para decir la realidad. Fue el primer canal que me colaboró. Me, me, me, me grabó en San Andrés Isla y en Playa Mendoza, el Atlántico. Sí. Pero ya llevan, yo no sé, 7000, 8000 documentales. Hay que agarrarlo, ¿no? ¿y cuántos recorridos hace de punta a punta? Bueno, en el, el día. Dos nomás. Dos nomás. La distancia que hay, que la playa más grande. Sí, porque hay como unos, ¿qué? Unos 3 kilómetros de acá. Sí. Y depende de lo mismo que haya. Porque si está vacila yo no lo camino. Hay que tomarlo de aquí, me devuelvo otra vez hacia el parqueadero. ¿Y a qué no No, ya yo quedo acá, pesando todo una noche Hay que en el parqueadero trabajo acá. ¿De lunes a lunes? De lunes. Toda la semana. Toda la semana. Sí. Bueno, Bernardo, gracias. Los felicito. No, gracias a ustedes y a todos los... ¿Cómo que Carlos Pavón, de Pavorroca TV. De aquí, de Playa Blanca, Isla de Barú. De, para Carlos Pavón. Pavorroca TV. De Pavorroca TV. Donde todo Colombia y el mundo lo ve. Eso. <risa> para que todos los colombianos vengan y lo hacen con bacano. Muy bien, muy bien. Listo, muy bien. muy <risa> bien.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 Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatesh, recibimos todas las tarjetas.